que la población todo el tiempo está aportando a través de sus impuestos para que la plata llegue a ese lugar a la salud, a la educación pública hoy, hoy esencialmente a la salud por este contexto de pandemia también porque las familias en Neuquén todos, tenemos todos y todas tenemos eh, algún familiar que hemos perdido alguna compañera de trabajo y nos hemos encontrado con las dificultades de la atención en la salud quienes quedan en un pasillo, en la cama, quienes no pueden acceder a un respirador porque no hay. Quienes están eh, esto, los servicios críticos sin profesionales, vaciándose porque, porque no se puede sostener este, el cúmulo de tarea y la, la, la economía familiar con el salario que te proponen en salud pública. Esto la población lo está viendo y están diciendo basta también. Basta. Y estamos en una provincia que se rige por la producción de petróleo. La economía de Neuquén la rige la producción de petróleo. Y eso lo vemos en los valores del costo de vida. Entonces no nos pueden decir eh, eh, desde el gobierno que no, no se tiene dinero. No se tiene dinero. Todo el país se sirve de la producción petrolera y de gas de Neuquén. Entonces yo, ahí hablando un poco con, con otras compañeras, decíamos, ¿cómo puede ser... ...que una, que una eh, provincia con tamaña producción... ...tamaña eh, circulación de dinero... ...no pueda sostenga a su pueblo en condiciones de miseria. ¿Cómo puede ser? Entonces hay algo en la administración que no está funcionando. Hay decisiones políticas claras de que el dinero va para otro lado... ...y no para sostener la calidad de vida de la, de la población ni de la población usuaria, ni de los trabajadores que sostenemos eh, la provincia. Entonces esto también se lo decimos, es una definición política, no necesitan trabajar más, están diciendo sí porque estamos viendo desde diciembre, desde diciembre se pusieron a trabajar en una propuesta para el sector salud. Si en marzo se nos pinchó todo esto, y no a nosotros, a todo el mundo. ¿Cómo recién en diciembre se ponen a trabajar a ver en qué, qué está pasando con el servicio de salud, cómo se está prestando eh, la atención? Desde el 20 de marzo del 2020 tenían esta tarea en el gobierno y necesitaron que nosotros, que estuvimos desde el día uno haciendo nuestra tarea como nos corresponde, abriéramos semejante conflicto para que ellos se pongan a hacer la tarea que les cabía? Todo el año trabajamos sin discutir salarios, sin levantar la cabeza y decir, che, no me alcanza para esto, seguimos laburando todos los días, compañeras enfermeras 16 horas, cada dos o tres días repitiendo recargos para poder subsistir. Y nosotros estábamos centrados en nuestra tarea, en cumplir nuestra tarea. Entendés que el gobierno va a hacer lo que le corresponde. Bueno, el gobierno y la conducción de, de los sindicatos, de la conducción burocrática, hicieron este acuerdo de miseria. Entonces no... Entonces no, callados no nos pueden no nos van a mantener más callados A nosotros y a la población tampoco Y es un llamado de atención para el gobierno El gobierno viene en, en, en las mesas intransigente Intransigente en que no quiere eh, discutir ningún tipo de acuerdo con los trabajadores Que lo único que le interesa son es el levant, eh, que se liberen las rutas Ellos dicen que es todo lo contrario De hecho tienen el apoyo de la corporación mediática local que dice que los intransigentes son los que están reclamando. Claro. Intransigentes nos vamos a quedar en la posición de la defensa de la salud pública. Eso ya basta, no lo vamos a negociar. Eso no se negocia. Eh, acá las familias, las personas se enferman y se mueren por situación que tiene que ver. En Neuquén tenemos el, la primera causa de muerte por tumores. Eso también hay que verlo, tendrían que evaluarlo quienes están en el gobierno con esas tareas. ¿Por qué se muere acá la gente de, de, de cáncer? La contaminación, el nivel de contaminación que genera esa producción, que es millonaria, y que sí es millonaria porque ayer el ministro Lara me decía que no, que no era tan así. Y no lo digo yo, no es una apreciación mía, son los informes económicos que largan ellos. Contaminan el suelo, el agua... El aire que respiramos ahora la, la, la pandemia y la segunda ola que está ahí llegando La segunda ola está llegando O está instalada En algunos lugares ya en, la en el país y el, y el gobierno Plantea ¿Qué nos planteó ayer? La semana pasada nos desafiaron a quedarnos 10 días en la ruta ¿Cómo te desafiaron? Dijeron Que bueno, pero esto cuánto más lo pueden sostener ¿Así, con diez. esas palabras? Sí, sí, sí. Bueno, palabras de la ministra de Salud. Sí, sí, así con esas palabras. ¿Esto cuánto más lo pueden sostener? Ya van a ser 10 días. Ustedes trabajan en salud mental. Así nos dijo. Y ayer, el ministro Lara, con esta propuesta de, de un bono en negro para salud, en cuatro cuotas, de mil pesos cada una, nos desafía claramente a dejarnos hasta julio en la ruta. Porque el martes, cuando hicieron esa conferencia de prensa improvisada Para anunciar un decreto que es mentira Porque no está Esa en la que está el ministro de Economía el, el, ¿Esa? Ponce, la que, sí La que están eh, refrescando dentro de Casa Gobierno Están en el patio de Casa Gobierno Un mantelito, una mesita ahí y, unas, y un PowerPoint con filminas mentirosas ¿Eso es chamullo? Eso es mentira Eso es mentira toman salarios que no se corresponden con, con la realidad y además muestran la cara este más explotadora del gobierno en esto de que ponen a la luz los salarios con cuatro recargos. O sea, están manifestando que es necesario una condición de esclavitud casi porque 16 horas de trabajo para llegar a un salario que, que, que supera de por mínimos eh, importes eh, la línea de pobreza en la provincia, es, es, es bastante descarado, ¿no? Es ya abiertamente como una, la impunidad que tiene este gobierno para hacer estas presentaciones es bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con el respaldo con que él se presenta como referente Sí, como... y tiene un blindaje mediático Porque eso es, es real lo, lo, Contame eso de lo de julio ¿Por qué dice, decís que te, lo, los provoca que estén hasta julio? Porque dice que recién ahí Que recién en julio Se va a sentar a discutir Salario al básico Con La estructura sindical Que en, a fines de ...del mes pasado nos deja este, con este acuerdo a la baja, ¿no? Que en eso también, digamos, nosotros hemos logrado una representatividad eh, sin precedentes. El trabajo asambleario que tenemos, la democracia de base que se logró en toda la provincia y el tremendo equipo que tenemos de delegados de toda la provincia en la mesa... Eh, no se compara con la negociación que puedan llegar a hacer con la conducción burocrática, que ya nos cerró un acuerdo a la baja. ¿Cómo queda ATE? Vos que tenés mucho tiempo de territorio, de ir a asambleas, y viste cómo esto fue germinando en lo que, lo que está ahora, uno se pregunta alguna, ¿no? el tema de la combatividad, el, los, ATE sale de la CGT que se enfrenta, que forman la CTA, que estoy hablando así en términos históricos, y ahora prácticamente es casi un paragolpes de, de, del gobierno. ¿Qué, qué, qué sucede aparte en las bases, digamos? ¿Qué, ¿Cómo queda ATE? ¿Los dirigentes de ATE? Está clarísimo que los dirigentes de ATE hoy son parte del gobierno. O sea, eso está... No hay quien pueda discutirlo. Es... Los acuerdos que vienen haciendo tienen que responden a intereses comunes, no hay otra cosa, uno no puede pensar que hay algo de ate de la conducción que está respondiendo a los intereses de los trabajadores, no. Está clarísimo, no lo digo yo, lo dicen ellos firmando esto con el gobierno. Digamos, eso no es una lectura personal, ¿no? Lo, lo hacen ellos. Digamos. Este y las bases lo que tenemos, lo que lo que sucede también es que en 2000 18 se firma el convenio colectivo de trabajo en salud que los convenios colectivos son una herramienta muy importante, deben ser una herramienta muy importante para la organización este, de, de los trabajadores para el resguardo de los derechos de los trabajadores y este convenio incluye, incorpora la figura del trabajador precarizado o sea, la posibilidad que tiene el Estado de flexibilizar, se la firmó en el cuerpo de un convenio, el sindicato. ¿Cómo se explica eso? Si pensáramos que el sindicato está, responde a los intereses de los trabajadores. No, no. Entonces, ¿qué pasa? Como desde 2018 se firma esto, hoy tenemos una gran masa de trabajadoras y trabajadores eventuales, precarizados, que hoy por hoy son rehenes.